A Sergio Groisman, a esto, por estas relaciones tóxicas. Escuchamos el audio. Estás re loca, Talía. Vos solamente me querés hundir. Yo jamás te pegué. Jamás te pegué. Estás re loca. Ah, no, no me pegaste. Nunca o sea, te pegué. Vos me cagabas a palo. A mí todos los días me clavaste un cuchillo. Me hiciste un montón de cosas. Tengo pruebas. Tengo el video cuando me clavaste el cuchillo. Bol... Vos sos una loca que me quiere ver preso porque sos maldita. Tenés maldad. Así que contrataste sicario para matarme. ¿Te va a pintar esa? Banana. Si yo no quiero, lo hago. A mí no me jodas. Dejá de amenazarme de muerte. Me querés denunciar, me querés mandar a sicario. Estás re flasheando conmigo. Tengo un re hambre, boludo. Un re hambre. Debería estoy bien desgollado. liberado Que te corten primero los brazos, las piernas, y después te maten, hijo de Lo mismo que te merece. Comiendo me está Yo jamás te toqué, boludo. Una... Y me querés mandar a matar con lo bueno que fui con vos. Estás re mal de la cabeza. La Pero droga güey, te quemó güey, la cabeza. Qué hueco, me robaste. No oro. te robé. Vos me robaste la soga de oro. Vos sos la chorra. Vos estás, re... estás mal de la cabeza. No sé qué enfermedad tenés en la cabeza, pero no me molestes más. déjame tranquilo. A mí no me molestes más. No me molestés más. Coriste, boludo. No me jodás. Estoy re caliente. Y caliente hago cosas re macabras. A mí no me caliente.